Compartir lo que una sabe Lo que ha aprendido a lo largo de los años es un honor y es un deber Porque cuando una comparte lo que conoce y lo que ha investigado se construyen nuevos saberes que provienen del diálogo que surgen de las necesidades locales y que pueden trascender su tiempo y su espacio Porque la educación es un derecho y no un privilegio La Universidad Abierta Recoleta te invita a democratizar el conocimiento Súmate a los más de 920 docentes y 57 investigadores e investigadoras voluntarios Y postula tu proyecto para que lo hagamos realidad en la UAL. En esta convocatoria abierta podrás presentar proyectos de docencia en cursos y talleres tanto en formato presencial como digital, así como iniciativas en investigación y extensión. ¿Quiénes pueden postular? Toda persona chilena o extranjera de cualquier ámbito del saber que desee compartir o desarrollar conocimientos a título voluntario para así unirse a la primera pluriversidad de Chile. Porque los más de 95 mil estudiantes y colaboradores que han participado de sus cursos y talleres ya son Agentes de cambio. Son agentes de cambio por el reconocimiento y la valoración de diferencias culturales, históricas, sexuales y regionales. Agentes de cambio para el nacimiento de una ciudadanía crítica, participativa y transformadora de la validad social. Agentes de cambio que aportan desde lo local, lo nacional y lo global. Visita nuestro sitio web institucional para conocer bases, etapas, plazos y documentos de esta convocatoria. Porque en la UAR compartimos lo que alguna vez dijo el gran educador Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a quienes van a cambiar el mundo.